Hay municipios en Potosí que no se sienten identificados con la dirigencia de CONSIPO porque genera división por ellos, impulsan también el tema de la autonomía regional. En la reunión de municipios del sudoeste de Potosí y el presidente del estado se conformó un comité para apoyar la industrialización del litio y el desarrollo de esa región. El día de hoy hemos Voluntaria legítima de los pueblos de la región del sudoeste de Potosí. Para los otros municipios de la región del suroeste de Potosí, hace gestiones pasadas ya ha iniciado un proceso, reitero, superado, gracias a la voluntad de la Gracias. A su turno, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, lamentó la división entre potosinos que ocasiona el presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari. Hoy día, que es fecha 15 de octubre del 2019, seguramente esto va a quedar en la historia del pueblo potosino, que se va consolidando esa uh, posición que ha tomando el sudoeste potosino de poder crear su autonomía propia como región del sudoeste. No es culpa de ellos, es culpa de los mismos ciudadanos que vivimos en la capital del departamento. Esta es culpa de don Marco Antonio Pumari, de sus vicepresidentes, dirigentes, que lamentablemente no han escuchado la convocatoria, la exhortación que hemos hecho para que se trabaje en función de la unidad departamental.